Muy buenas, soy Emilio Márquez, seáis bienvenidos a un nuevo streaming en directo en mis canales sociales, ya sabéis, Facebook, LinkedIn, YouTube, eh, Twitch y Twitter, donde durante la media hora aproximadamente que nos queda por delante eh, vamos a hablar acerca de cómo eh, la integración de datos tanto en empresas como en autónomos, en, ya sea la plataforma de software que utilicemos para manejar esos datos, ya sea un CRM o el RP de tu organización puede mejorar muchísimo tus procesos de negocio y acabar consiguiendo mejores resultados operativos Para esta entrevista de esta media hora eh, voy a contar con José María García Bastardo gestor de desarrollo de productos de Inform, donde vamos a eh, profundizar bastante tanto en el producto y servicio que ofrecen qué soluciones y valor añadido ofrece en el mercado y cuál es su valor diferencial. Antes de pasar directamente con José María y a, a que se presente un poquitín y le podamos conocer, comentaros que eh, quienes estáis en redes... Os agradecería que deis un saludo, muy buenas, que me digáis si se escucha y se ve bien, porque siempre eh, me deja a mí como moderador de este directo, me dejará mucho más tranquilo. Con lo cual, él eh, también, tanto a nivel de comentarios como si queréis realizar alguna pregunta, eh, estaremos encantados de resolverla en, en directo. Eh, José María, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista en directo. Muchas gracias. Nada, Buenos días y gracias a vosotros por invitarme a invitarnos a Iberinform a, a compartir estos 30 minutillos y, y contaros un poco qué es lo que hacemos. Pues si ¿sí me pudieras hablar un poquitín sobre ti antes de empezar la entrevista. Sí, sí, nada, bueno, yo soy eh, Product Manager en, en Iberinform. Eh, bueno, ahora os hablaré un poquito de lo que es Iberinform, pero bueno, yo, en cuanto a bagaje personal llevo trabajando ya eh, 19 años en Iberinform y, por lo tanto, 19 años en el mundo este... Que, que en el 2003, que es cuando empecé, estaba muy enfocado a datos y ahora casi que parece que se enfoca más hacia, hacia la tecnología. Y, bueno, yo, mi, mi formación viene más precisamente de esta parte de los datos y de las finanzas y la administración de empresas. Eh, pero un poco al, al mismo tiempo que ha evolucionado el mercado y ha evolucionado Iberinform, pues, ahora casi que nos enfocamos más y conocemos más acerca de tecnología. Y por eso, precisamente, hoy, pues, hablamos de integración de datos, de APIs y es un poquito, lo que, lo que vamos a ver en, estos, en, esta, en este rato que vamos a compartir. Y si me pudieras comentar qué es lo que hacéis exactamente en Iberinform. Sí, sí, te cuento, eh, la, seguro que somos poco conocidos y, y, y, y, y puede, puede parecer un negocio un poco extraño, uno con el que habitualmente eh, interactúan las, las empresas, eh, pero, pero realmente es un negocio que tiene mucho volumen, aunque no sea no tenga tanta visibilidad. Entonces, bueno, Iberinform forma parte del grupo Atradius Crédito y Caución. Atradius Crédito y Caución igual sí que os suena más como una de las principales aseguradoras de riesgo de riesgo de crédito, en este caso, eh, del mundo. Tenemos presencia en más de 60 países. Aquí en España la marca es Atradius Crédito y Caución. Y dentro de Atradius Crédito y Caución nosotros, Iberinform es la filial que trata que trabaja con datos. ¿Qué datos son los que, los que tenemos? Pues, básicamente, datos de empresas y autónomos. Tenemos datos de empresas autónomas de cualquier parte del mundo. Eh, parte de esta información la tenemos offline, pues por la idiosincrasia de los propios países normalmente. En muchos casos, eh, haya, así como unos 70 países, la tenemos online. Y en el caso de España y Portugal, eh, nosotros tenemos eh, nosotros tenemos dos sucursales, una aquí en España y otra en Portugal. Entonces, nosotros mismos somos los que directamente en las fuentes de información capturamos los datos, los normalizamos, los tratamos, los almacenamos y finalmente les damos salida a través de nuestros productos. Y el resumen un poco es esto que os cuento. ¿no? Iberinfor es la filial dentro de la Uscrito y que gestiona los datos de empresas y autónomos. Mm. Eh, por cierto, nos comenta desde, desde el chat Roberto Cerrada, que, que ¿quién no conoce a, a Crédito y Caución y lo que hacéis en Iberifón? O sea, que sí, sí, palabras que sí, soy bastante conocidas. Me alegro. Sí, Crédito y Caución, para que os hagáis una idea, tiene algo más de la mitad de la cuota de mercado aquí en España, del seguro de crédito. A nivel mundial es la tercera. Eh, están eh, Eurolermes, Cofas y Atradius, son las tres primeras a nivel mundial. Y para que os hagáis una idea de lo que nosotros somos, o sea, nosotros somos la materia prima, o sea, nosotros les aportamos la materia prima para tomar sus decisiones de riesgo. Con lo cual, os podéis hacer una idea del volumen de datos que tratamos y de la calidad que nos exigen, porque la, la matriz, a través de crédito y caución se juega el dinero cuando asegura una operación con nuestros datos. No, de hecho, yo, a, a, tanto crédito y caución como Iberinform, os veo en congresos de temática profesional de... de de todo lo que sea temática B2B, seguro, insurtech, mm -hmm. fintech, os veo de forma continuada y sois completamente omnipresentes. Sí, sí, sí, tenemos mucha presencia. Y, y bueno, un poco esto que dices, ¿no? Siempre hemos tenido mucha presencia en la parte de las finanzas y del riesgo, pero precisamente sí, sí. por esta evolución del mercado que, que comentábamos antes, ¿no? Más hacia la tecnología y, y, y cómo han ido cambiando las cosas, pues ahora ya nos enfocamos también pues, a compliance a departamentos de compras, muy importante el marketing, una fuente de ingresos para nosotros muy relevante cuando alguien está tratando de, de, de lanzar sus campañas de captación, sus campañas de marketing. Entonces, como tú dices, tenemos mucha presencia tradicionalmente en estos eventos, en estos foros de, de riesgo y de finanzas, pero cada vez más en otros foros en los que los datos de empresas y autónomos cada, cada vez van tomando más relevancia. De hecho, nos sigue continuando comentando Roberto Cerrada que los que han tenido empresa tradicional siempre habéis tenido mucha antena relación con vosotros para comprar y para vender, para tener rating, CIC, es clave para vender en el mercado industrial. Sí, sí, sí, sí. Ya comentábamos antes que precisamente esto, atradius, crédito y cocción, que precisamente por el volumen que tiene, que nosotros siempre decimos que asegura más o menos la mitad del PIB español porque tiene la mitad de la cuota de mercado dentro del del seguro de crédito y, y, y, y estas decisiones de seguro o de asegurar operaciones las toma, como bien como bien comentaba Roberto, en base a su rating. El rating no deja de ser un número eh, que, que resultado de una serie de algoritmos y de cálculos y de modelos predictivos eh, que, que, que se nutre o que para llegar a ese número necesita datos contrastados, veraces actualizados. Eh, que, que, que permitan evaluar el riesgo y llegar a ese numerito de, de 0 a 10 o de 1 a 10, al igual que hacen las otras agencias de calificación, que es lo que en el fondo va a determinar que se asegure o no se asegure una operación. Pues precisamente el, el, el, los datos que alimentan la, ese rating y la actualización permanente de ese rating son los que nosotros aportamos. Mm, entiendo, entiendo, entiendo. Pues, por cierto, eh, estamos hablando como el título de, de, de esta entrevista, el, eh, el integrar datos en nuestro CRM-ERP eh, va a mejorar los procesos de negocio, pero ¿de dónde se obtienen más adecuadamente esos datos? Pues eh, tenemos múltiples, múltiples fuentes. Eh, os decía antes que nosotros tenemos sucursal en, eh, o, o estamos establecidos en España y en Portugal. Entonces, cuando hablamos del, de los datos del resto de países, nosotros no los obtenemos directamente, sino que trabajamos con partners locales, con el IberInfor local de cada país, eh, con el que el grupo evalúa, que es el que tiene mayor calidad en sus fuentes de información. Y entonces ahí nos, nuestra fuente de datos es directamente el partner nosotros vamos a la fuente original del dato, sino que ya trabajamos eh, con datos eh, tratados, por decirlo así. En, en el caso de España y Portugal, como sí que tratamos nosotros directamente las fuentes de información, pues los datos se obtienen de múltiples fuentes. Eh, la mayoría de ellas son públicas, pues tratamos eh, los depósitos de cuentas que se llevan al registro mercantil para obtener la información financiera. Eh, tratamos el BOE, el BORME, el Boletín Oficial del Registro Mercantil, para ver nombramientos de órganos sociales, eh, fusiones, extinciones, eh, concursos, eh, nombramientos de órganos sociales. Todo esto lo tenemos pues, de este tipo eh, de fuentes. Eh, tratamos también fuentes relacionadas con la información judicial, ¿no? pues los, los edictos que publican los ayuntamientos, las publicaciones de Hacienda en cuanto a morosidad o en cuanto a empresas que tienen eh, impagos. Todo esto relacionado con información un poco más pues esto, de impagos y de riesgo. Eh, tratamos información de las NEF empresas, del registro de aceptaciones impagadas. Eh, tenemos, eh, por ejemplo, marcas, que las obtenemos directamente de la Oficina Estatal de Patentes y Marcas. Eh, tenemos el fichero de las cámaras de comercio, que también tratamos para depurar información y volcarla. O sea, tenemos una multitud de fuentes, eh, todas estas que he comentado hasta ahora, públicas, que lo que nos permite es tener una foto completa, de cómo se encuentra actualmente una empresa o un autónomo y cómo ha evolucionado con el tiempo. No solo tenemos la información actual, sino todo lo que se ha ido publicando, pues desde que se constituye la empresa prácticamente. Eh, eso en cuanto a información pública. Y tenemos una, una fuente muy relevante de información que está además solo la tenemos nosotros. Ningún otro actor dentro de nuestro mercado de la información comercial lo tiene. Y muy relevante además para el, para el seguro de crédito y que a través de nosotros, pues, al... al Información a la que a través de nuestro puede tener acceso cualquiera, no solo eh, nuestra, nuestra matriz, que es lo que nosotros llamamos información propia o información investigada. Nosotros hacemos más o menos cada año medio millón de entrevistas a empresas o autónomos, bien telefónicas, bien presenciales. ¿Qué es lo que nos aporta esta fuente de información? Básicamente dos cosas. Información cualitativa, que no se encuentra en ninguna otra fuente, sobre todo en las fuentes públicas, pues con estas entrevistas podemos conocer quiénes son los directivos de una empresa. Muy importante, por ejemplo, cuando lanzamos una campaña de marketing y queremos tener una persona de contacto. Eh, podemos conocer cómo son sus instalaciones, si están deterioradas, si están bien, cuáles son sus previsiones de futuro, si van a invertir en hacer una nueva fábrica, en renovar la que ya tienen. Eh, podemos conocer si una empresa exporta o importa, a qué con qué países se está trabajando. En ese sentido vemos, por ejemplo, si le puede estar impactando pues el, el conflicto que tenemos ahora entre Rusia y Ucrania. Y, nuevamente, es información, esta información de importación y exportación que no, no está en otras, en otras fuentes. Entonces, con, estas, con este medio millón de entrevistas obtenemos información, como os decía, cualitativa que no está en las fuentes públicas. Y otra cosa muy importante que conseguimos con estas entrevistas es que la información esté actualizada. El ejemplo más claro son las cuentas de las empresas. Eh, eh, para, bueno, las empresas depositan sus eh, cuentas en el registro mercantil y esa es la parte pública una vez al año. Pero, lógicamente, eh, en ese año pueden pasar muchas cosas. A día de hoy, en estas en el registro mercantil, están disponibles las cuentas cerradas, si alguien cierra con el año natural, el 31 de diciembre de 2020. Imaginaros lo que ha pasado desde entonces. Todo 2021 y los seis meses que llevamos de 2022. Una empresa con buenos ingresos y buenos beneficios en, en diciembre del 2020 puede haber desaparecido perfectamente con el año y medio que nos ha tocado vivir. Entonces, con nuestras entrevistas eh, presenciales o telefónicas, lo que conseguimos es información actualizada. Oye, tienes una cuenta, tienes cuentas ya cerradas de 2021, tienes unas cuentas parciales trimestrales, semestrales, dámelas, eh, que yo actualizo mi información. Eso va a hacer que las decisiones que toma mi matriz son mejores, pero que también los clientes de Iberinform, que, proba que probablemente sean clientes o proveedores tuyos, van a tener una mejor información eh, de la que de la que, que analizar a la hora de mantener la relación comercial que tienen contigo. Y en ese sentido, esta fuente que nosotros llamamos propia o investigada es probablemente la más diferencial y la que nos aporta más valor tanto a nosotros como a nuestros clientes. Entiendo, entiendo, entiendo. ¿Y eh, cuál es la propuesta de valor exactamente que proponéis y que aportáis al mercado desde Iberinform? Pues también un poco os daba una pincelada al principio, ¿no? Nosotros venimos de una historia, por decirlo así, muy enfocada hacia el mundo financiero y de riesgos en el que lo que hacíamos era eh, dar una colección de datos en un informe. O sea, pues alguien, tipo Google, ¿no? Pues tú entrabas en nuestra web, buscabas una empresa o un autónomo, pinchabas en su nombre y te presentábamos toda la colección de datos que teníamos, ¿no? Pues eso sus datos de contacto, sus datos financieros, sus marcas, sus datos borme, sus órganos sociales, una colección de datos. ¿Cómo ha evolucionado Iberinfor en estos años? Bueno, pues ahora lo que aportamos, esto es un poco un, un cliché, pero lo que aportamos es conocimiento, no solo datos. Más allá de que puedes consultar los datos de la empresa, los puedes analizar. Tenemos herramientas eh, ya de, de, de usuario final que lo que permiten es este análisis, análisis agregados de una cartera de clientes. Eh, análisis agregado de un sector, si estamos vendiendo en un sector determinado y queremos saber cómo le va. Eh, análisis de nuestra, de nuestra competencia directa. Eh, podemos obtener listados de prospección comercial con candidatos a los que ofrecer nuestros productos. Ofrecemos herramientas de análisis de deuda que tienen en cuenta los datos que nosotros tenemos de las empresas y los datos que nos dan nuestros propios clientes para decir, oye, este te está pagando bien, te está pagando mal. Estas facturas las tienes ya retrasadas con empresas que están en concurso. Eh, te ofrecemos también la posibilidad de reclamar estas facturas a través de nuestro servicio de recobro. En, en definitiva, lo que hemos evolucionado, como decías, un poco de, de, de ser un, una simple web que mostraba datos de empresas a ofrecer algo con mucho más valor añadido, que son herramientas de análisis, de toma de decisiones y de gestión del día a día de, de, de una empresa. Y en ese sentido, lo que comentaremos luego, por ejemplo, muy relevante, las APIs. Ofrecemos integrar los datos en los propios sistemas de los clientes, no ya para que una persona esté analizando o tomando decisiones en base a nuestros datos, sino para que sean incluso sus propios sistemas con los automatismos adecuados los que tomen esas decisiones en base a nuestros datos. Uh -huh. bien, bien, bien, bien, bien. Y eh, sé que manejáis desde el informe eh, eh, muy, muy intensivamente eh, el uso de APIs, pero para quien no conozca en nuestra audiencia eh, qué es exactamente... ¿Qué son las APIs? Bien, las APIs es un concepto muy de moda. Seguro que, eh, aunque las conozcáis con más o menos detalle, habéis oído hablar de ellas seguro, porque ya desde hace varios años, o cuatro años, todo el mundo habla de APIs. Entonces, al final, el, el API no deja de ser más que un desarrollo tecnológico que lo, per, lo que permite es el intercambio de datos de una manera muy sencilla. Pues tú antes, cuando querías integrar un dato, tener un dato, tenías que hacer un desarrollo prácticamente primitivo en el que conectabas una aplicación con otra, lo que hacen las APIs es que este desarrollo ya esté hecho. Eh, que la pieza intermedia, por decirlo así, que pone en contacto una aplicación con otra, ya esté desarrollada. De manera que conectarlas ya es muy sencillo. Simplemente hay que parametrizar la conexión de una con la otra. Pero todo el desarrollo intermedio, que es precisamente la API, ya está desarrollada. En nuestro caso, ¿qué es lo que hace la API? pues Como nosotros lo que tenemos son datos de empresas y autónomos, pues lo que permite es integrar de manera muy sencilla eh, estos datos de empresas y autónomos en los propios aplicativos y procesos de decisión de nuestros clientes. Pero el resumen en cuanto a la API pura en sí es que no deja de ser una pieza tecnológica, un, un desarrollo que se pone en el medio de dos aplicaciones para uh -huh. permitir el intercambio de datos, de información o de funcionalidad. Con eso, eh, en gran parte resolveríamos la siguiente propuesta, que eh, aplicaciones concretas en el día a día del emprendedor o autónomo que nos escuche, ¿para qué les sirven las APIs a ellos? ¿Para qué sirven? Pues ahí nos encontramos, nuevamente igual, me estoy repitiendo un poco, pero nos encontramos un poco con lo mismo, ¿no? que tiene muchas, muchas utilidades para todas las áreas de negocio. Eh, lo más habitual entre nuestros clientes... Eh, pues, eh, como veíamos antes en el título, que lo integren en su ERP o en su CRM. Y si tú lo integras en tu CRM, eh, pues, puedes hacer dos cosas. Bien actualizar de manera automática todos los datos que tienes de tu cartera de clientes o de candidatos que han podido quedar desactualizados. Yo tengo aquí un candidato que me vino por una landing hace dos años y no sé si esta persona sigue trabajando en la misma empresa. No sé si, los, si el teléfono de contacto es el mismo, no sé si el email es el mismo, no sé si la empresa ha cerrado incluso de, después de los, los dos añitos que llevamos. Bueno, pues con la API, integrando nuestros datos en tu CRM vía estas APIs, haces una actualización masiva en segundos, muy rápida. Actualizas domicilios, teléfonos, personas de contacto. Puedes... A la, a la vez que actualizas, puedes in, incorporar nueva información que igual tú no tienes o incorporar nuevos candidatos que, eh, oye, marcando un perfil de cliente, clientes de esta zona geográfica, clientes de este sector, clientes de este tamaño, pues tú puedes volcar su información en tu CRM, muy sencillo a través de las APIs. Esto pensando un poco en la captación y en el marketing. Cuando hablamos de un ERP, suele ir más orientado a la gestión del riesgo, y a la gestión financiera. Pero el concepto es el mismo. Oye, si a través de nuestra API integras datos como nuestro rating de morosidad, nuestro límite de crédito recomendado, datos de impagos, eh, datos de impagos registrados en ASNEF o en RAI. y tú eso lo incorporas en tu ERP, donde tú emites tus facturas, por ejemplo, o, o llevas tu contabilidad, pues te puedes montar tus propias alertas. Por ejemplo, yo tengo aquí clientes que me deben X facturas y que veo que su rating ha empeorado. O veo clientes que tienen estas facturas, pero su rating ha mejorado. Voy a ver si puedo anticipar el pago. Cosas de este tipo se pueden hacer de manera muy sencilla, integrando nuestros datos en, las, en, en los sistemas de nuestros clientes a través de las APIs. Y otra cosa que también utilizan nuestros clientes y que esto se lo tenemos que decir más nosotros porque muchas veces no piensan en ello, pero es que pueden integrar nuestros datos en sus productos o servicios finales. Es una manera de mejorar tus productos conectándote de manera muy sencilla con nuestras APIs a nuestros datos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Oye, yo tengo aquí una web que, que, que publica proyectos que están buscando financiación alternativa. ¿no? Oye, alguien que quiere montar una empresa está buscando financiación. Pero, claro, no, no tengo... Eh, eh, es un poco una apuesta por parte del inversor, porque ve ahí el proyecto, oye, alguien va a montar una web, eh, yo qué sé, de, de, de, de, de pagos online. y Pero claro, yo no sé si este es un pirata, si va a ser una estafa, si ya tiene experiencia en el sector, si ha estado en empresas anteriores, no sé qué recorrido puede tener este mercado. Pues eh, es de, de manera muy sencilla el que está intentando captar esta financiación, se si incorporan nuestros datos en su proyecto, oye, yo vengo de estas empresas, tengo este bagaje, tengo este rating, son empresas que han tenido beneficios, pérdidas, veis que no tengo ningún impago en ninguna de mis empresas anteriores. Cosas de este tipo puede hacer que su portal para inversores, por ejemplo, tenga más información y que los inversores pues, puedan eh, decidirse por un proyecto u otro con datos más tangibles, que son los que nosotros podemos aportar de manera muy sencilla a través de nuestras APIs. Entonces, poco la, los casos de uso más habituales que nos encontramos con nuestros clientes son estos. Bien, eh, eh, mejorar los datos con los que ellos trabajan internamente en sus CRM's, en sus ERPs, o bien enriquecer sus productos finales para eh, mejorar la oferta que ofrecen a sus, a sus propios clientes. Pues comentarte que tenemos un par de preguntas de, de audiencia. Eh, Carol, Carol Reyes nos pregunta, ¿qué tipo de perfiles pueden eh, utilizar? Eh, de una forma más productiva eh, eh, lo que son las APIs y, concretamente, <risa> si son APIs públicas para poder consumirlas como servicio. Como servicio. Bien, pues, ¿nuestras APIs se pueden, se pueden consumir como servicio? Efectivamente. Eh, tenemos un marketplace de APIs, del que luego hablaremos un poquito, en el que se puede consultar eh, tanto el contenido como la documentación técnica de estas APIs. Eh, pero sí que es verdad que ya el acceso a la información que está detrás de las APIs no es público. No es público en el sentido de que no lo tenemos publicado en nuestra web. Sí que nos podéis pedir un usuario y una contraseña un acceso a nuestro sandbox de APIs. Y si finalmente os interesa, pues, a nuestro entorno real de APIs. Y, entonces, ya las podréis utilizar para capturar nuestra información. Como os decía, el resumen un poco es que en el Marketplace tenemos, nuestro Marketplace, tenemos publicada toda la documentación técnica de las APIs y el contenido de cada una de ellas, porque tenemos hasta 52 APIs. Y para poder consumirlas os podemos habilitar un acceso, ya sea al entorno de pruebas o al entorno real. Y entonces ya obtendréis directamente datos de empresas y autónomos para, eh, como os decía antes, integrarlos en vuestros procesos, utilizarlos o lo, que, o lo que sea. En cuanto a los perfiles que pueden optar por las APIs, pues ahí nos estamos encontrando con dos cosas. Como os decía antes, nuestro, nuestro perfil de cliente hasta ahora no ha sido muy tecnológico o muy técnico. O sea, nosotros no tratamos con un director de tecnología directamente, normalmente hasta ahora. Nosotros tratamos con gente de marketing, con gente de riesgos, gente de compras. Entonces, normalmente es a ellos a los que les hablamos de APIs y posteriormente son ellos los que nos ponen en contacto con su departamento tecnológico, su departamento técnico y ya la integración, la documentación técnica, los accesos, lo vemos con ellos. En cuanto a perfiles, pues lo que os comento, no en cuanto a usuario final, Prácticamente cualquier área de la empresa puede estar interesado en nuestras APIs. Como, como usuario que, que las va a implementar, pues, allá sí que, lógicamente, el perfil es más técnico. Y sí que nos vamos encontrando poco a poco que directamente desarrolladores, incluso, incluso personas eh, que hacen desarrollos para otras empresas y que tienen una cartera de clientes y que, y, que, y que les quieren mejorar sus procesos, pues, nos preguntan por nuestras APIs para, a su vez, ofrecerle a sus clientes el enriquecimiento de los productos que le están ofreciendo con nuestras APIs. En ese sentido, nos encontramos con un perfil que hasta ahora no teníamos de eh, desarrollador, de startup, de fintech, de, de emprendedor que ve que nuestras APIs le pueden aportar valor a su negocio y entonces eh, no, nos pregunta por, por las APIs y por nuestros datos. Pues tenemos otra pregunta de Roberto Cerrada, desde LinkedIn, que comentaba que en el pasado utilizó vuestros datos para hacer marketing directo en empresas, que ahora con la sí. Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿tener esos datos para hacer marketing telefónico o marketing directo sigue siendo viable? La respuesta es que sí. Sí que sigue siendo viable. Además, eh, nuestros datos son muy buenos, sobre todo por lo que os comentaba antes de la información investigada que tenemos, por la verificamos continuamente los datos de las empresas y uno de ellos son los de contacto. De hecho, si nosotros hacemos una entrevista telefónica, eh, pues, seguramente sabemos que ese teléfono existe y que la persona que está detrás de ese teléfono tiene un determinado cargo, una, un determinado rol dentro de una empresa, porque, porque si no, no estaríamos hablando con ellos y no podríamos actualizar nuestra información. Entonces, tenemos datos muy actualizados y de muy buena calidad. En cuanto a contactabilidad, sobre todo para marketing telefónico, tanto teléfonos fijos como para teléfonos eh, móviles. Y, y, como os comentaba, sí que están disponibles para hacer marketing directo. Nosotros, por ello, sí que hace un poco de... De, de, de nuestra matriz de crédito y caución, que a su vez además forma parte de Seguros catalán Occidente, que es la sociedad dominante última, tenemos una asesoría jurídica y además que venimos de, de la parte del, del seguro, que ya os podéis imaginar que es mucho más tradicional que, que el negocio que nosotros tenemos dentro de Iberinform, pues como os decía, tenemos una asesoría jurídica muy restrictiva. Así que eh, nos pide que nos cubramos muy bien las espaldas en cuanto a la recabación de consentimientos, los teléfonos que informamos, si son fijos, si son móviles, si son de personas eh, jurídicas, si son de personas físicas que efectivamente sea un, un, una persona que es un autónomo, que tiene una actividad comercial y que ese teléfono no lo puede estar utilizando además para fines particulares, que entonces podríamos estar asumiendo algún riesgo. Entonces, nos podemos encontrar con que nuestra cobertura de información es algo menor que la que podéis ver en otras empresas, porque nuestra asesoría jurídica, como os decía, es muy restrictiva y nos pide que tengamos mucho cuidado con estas cosas, pero aún así tenemos una cobertura muy buena y sobre todo, como os decía, con muy buena calidad y muy buena seguridad jurídica de que los datos que ofrecemos para hacer marketing directo se pueden utilizar eh, sin ningún problema. Y eso, la pregunta es que sí que podéis seguir utilizando... ¿O podemos nosotros seguir ofreciendo nuestros datos para eh, lanzar campañas de marketing sin ningún problema? Eh, Carol, no te da las gracias. Te da las gracias por ah, la aportación de valor que le has dado con tu, con tu respuesta. Y el Marketplace de APIs de Iberinform, eh, ¿qué es, cómo ofrecéis, qué valores añadidos tiene? Vale, pues esto justo es lo que comentaba un poquito en la, en la otra pregunta. Tenemos un Marketplace de APIs en un apis.iberinfor.es en el que está eh, en la que mostramos todo nuestro todo nuestro catálogo que os decía antes que era de 52 APIs. No sé, Emilio, si igual lo puedo compartir. Si sí, le eh, das a compartir, yo te abro pantalla. Y la y nada, y lo vemos en un segundo, simplemente para que veáis la URL y veáis un poco cómo la tenemos estructurada. Vale, Por supuesto. Aquí, pues, en pues, me en cuanto me llegue en la petición de, Pido de compartir, compartir pantalla, te la autorizo. Completa. Ahí está. Vale, yo creo que ya está, ¿no? Vale. Y, bueno, ahora me estaréis viendo ahí por duplicado. Me voy directamente a nuestra web de APIs, como os decía. Bueno, os habéis dicho, Y este es nuestro marketplace de APIs que os comentaba antes. Aquí es donde tenemos publicada, publicado todo nuestro catálogo de APIs. Estas son las APIs concretas, datos relacionados con la actividad de una empresa, los bancos y sucursales con los que trabaja datos de venta, datos de evaluación de riesgo, lo que os comentaba antes, datos de impagos de ASNEF, por ejemplo, alertas para que recibáis avisos de lo que pasa en estos, en estos eh, clientes. Bueno, si pincho aquí, tenemos todo el catálogo de APIs. Entonces, aquí tenemos, como os decía antes, 52 APIs eh, con, con diferente información. No voy a tener ahora, lógicamente, en, en todas. Pero, bueno, si vamos buceando por aquí, pues podemos ver, por ejemplo, que dentro de la información financiera, pues tenemos información financiera resumida, solo las ventas. Las cuentas completas, ya sean individuales o sean de grupo, las que llamamos consolidadas. Bueno, pues aquí todas las APIs donde tenemos que eh, están relacionadas con información financiera. Si voy a cualquiera de ellas, ¿no? por ejemplo, a la de ratios, pues aquí es donde puedo ver, como os decía, un poquito más de información de qué contiene la API. Pues en este caso todos son ratios de rentabilidad, de situación financiera, de eficiencia, qué beneficios son los que aporta esta API y a quién puede ir dirigida. Esto lo tenemos para las 52 APIs que tenemos publicadas en el Marketplace. Como os había dicho anteriormente también, desde aquí podemos tener acceso ya a la documentación técnica. Aquí es ya donde llega eh, finalmente un, un desarrollador. Pues, bueno, por aquí la, la tenemos publicada. Y desde aquí mismo, pues, nos podéis solicitar o bien más información o bien un acceso al sandbox, como, como comentaba, para probar nuestras, nuestras APIs. Esto es lo que tenemos en el Marketplace, ¿no? Tenemos publicado la, el catálogo de APIs. Tenemos eh, eh, una orientación de qué datos tenemos, a quién puede ir dirigido y qué beneficios podemos obtener en ellas. Y finalmente, la posibilidad de, de probarlas. Eh, dentro de este marketplace, además, y, y lo seguimos, he, he dejado de compartir, creo ya. Sí, sí, sí, eh, sí. Bien, dentro de este marketplace os decía. Y es un poco también hacia lo que iremos en el futuro. No, no solo tenemos APIs nuestras, sino que vamos incorporando APIs de cualquier otro partner, de cualquier, otro, de cualquier otra empresa que tenga disponible datos de empresas autónomas Eso sí, tiene que tener un poquito de relación con nuestro sector. Pero que, pues, que tiene también APIs y que lo tiene en su web y quiere que le demos un poquito más de visibilidad en nuestro en nuestro Marketplace. Bueno, pues también en este Marketplace, además de nuestras APIs propias, eh, incluimos info, eh, incluimos APIs e información de terceros. Un ejemplo claro de que además ya hemos hablado es Asnef Empresas. Asnef Empresas no es una información nuestra, es una información de Asnef, de la Asociación de Establecimientos Financieros de Crédito, que tiene ahí sus datos de impago. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es un puente hacia, no, hacia su información y hacia sus APIs y lo hemos publicado en nuestro Marketplace porque aporta valor a nuestros clientes y, lógicamente, para, para SNEF también es una manera de dar visibilidad a sus datos. Entonces, en este marketplace, como os decía, además de nuestras APIs, pues, eh, publicamos cualquier otra que pueda tener interés para nuestros clientes y que tenga información de empresas y autónomos. Mm. Eh, precisamente, en lo que estás comentando de, de, de third parties, eh, mm -hmm. ¿se puede integrar eh, esas APIs con CRM como Asana, Trello o ClickUp? Sí, la respuesta es que sí. O sea, nosotros, nuestras APIs, por decirlo así en un lenguaje muy llano, nuestras APIs las tenemos publicadas y damos acceso a ellas en bruto, por decirlo así. O sea, no tienen una integración predefinida con ningún sistema, con ningún CRM, con ningún RP, con ninguna web, con ningún Excel, que tenemos clientes que los integran directamente en un Excel. Simplemente eh, es, una, es una API que da acceso a nuestros datos. Pero no lleva, como os decía, ninguna integración predefinida o ninguna integración eh, preestablecida o, o ningún límite en cuanto a las herramientas en las que se pueden integrar nuestros datos vía nuestras APIs. Entonces, la respuesta por eso es que sí, se puede integrar en cualquier CRM y en cualquier RP. También es verdad que, claro, nosotros no somos una empresa de tecnología. O sea, nosotros no, no facilitamos el desarrollo para integrar las APIs. Nosotros simplemente a nuestros clientes le damos acceso a nuestras APIs para que sea su propio equipo técnico, su propio equipo de desarrollo, el que las utilice y el que así integre los datos en sus sistemas. Entonces, esto lo que nos permite es que, o, o, o la parte negativa es que necesitas un desarrollador que haga un pequeño desarrollo para conectarse a nuestra API, pero la parte positiva es precisamente la respuesta a esta pregunta, que no tenemos ningún límite en cuanto a conectividad con ninguna aplicación. Se pueden integrar nuestras APIs y nuestros datos en cualquier CRM sin ningún problema. Perfecto. Espero, Roberto, haya respondido adecuadamente a, a tu pregunta. ¿Y cómo evolucionarán las APIs? Bueno, pues ahí nosotros siempre decimos que, que, bueno, evidentemente las APIs todavía están un poco en la cresta de la ola, o sea, van a seguir evolucionando. No es como otros, otras tecnologías o otros productos que, vamos que, ya, que vemos que ya se van un poco perdiendo valor y, se van, y nos vamos girando hacia otras tecnologías más modernas. Las APIs en este caso todavía no sucede, con lo cual... Eh, seguirán evolucionando y, básicamente, eh, evolucionarán, en, en nuestro caso, en dos sentidos. Evolucionarán técnicamente y evolucionarán en cuanto a los datos que estarán disponibles en estas APIs. Técnicamente, ¿cómo evolucionarán? Pues, bueno, serán accesos más sencillos. Tendremos un mejor sandbox. Eh, eh, podremos ir haciendo poquito a poco, pero os comentaba antes que no tenemos integraciones nativas y que alguien la tiene que hacer. Pues, poquito a poco iremos haciendo estas integraciones. Tenemos una prácticamente terminada con, con Salesforce y vamos a arrancar una con Microsoft Dynamics. Entonces, en ese sentido, técnicamente, las APIs evolucionarán hacia tener eh, instalables, tener conectores ya predefinidos. Y mejorar la tecnología que permita la gestión, la consulta de los consumos, eh, la velocidad de transmisión de datos. Y en ese sentido evolucionarán técnicamente. En cuanto a datos, y esto ya es más eh, propio de Iberinfor, es que nosotros ya lo que estamos haciendo es que cualquier fuente nueva de información que nos aporte datos, eh, las trabajamos como APIs. la trabajamos nativamente de manera apificada. Por ejemplo, estamos en un proyecto de inteligencia artificial que lo que estamos intentando hacer es eh, leer el contenido de las memorias que se depositan en el registro mercantil para obtener más información estructurada de, estas, de estos campos de texto que no son fáciles de tratar, ¿no? Y obtener, por ejemplo, los comentarios de los auditores si se están haciendo inversiones, datos acerca de la responsabilidad social corporativa que ahora está muy de moda y que no hay otra fuente en la que se publiquen datos que no sea la memoria. Bueno, pues todo este proyecto que estamos haciendo, de, de captura de datos de la memoria, lo tenemos apificado tanto para capturar la información como para que una vez que la información esté estructurada en nuestra base de datos se pueda dar salida a nuestros propios productos finales y vía API de manera eh, en bruto, por decirlo así, a nuestros clientes finales. Entonces, en este sentido, nosotros ya todo lo que hacemos tanto para capturar información como para usarla internamente, como para darle salida a nuestros clientes, lo hacemos nativamente con APIs. Y en ese sentido, creemos que los próximos años seguro que vamos a continuar de la misma manera hasta que surjan otras alternativas que, que sean mejor de las APIs que de momento no, no las tenemos. Eh, Roberto, ¿te, ¿le parece genial que vayáis haciendo estas integraciones nativas especialmente para aquellos autónomos y empresas que no tienen departamento de informático propio? Correcto. Pero te pregunta... Que eh, dentro de los datos de empresas, ¿también manejáis datos de autónomos, profesionales, liberales, autónomo, especialmente para marketing directo? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos datos de más o menos un millón y medio de autónomos. Un millón y medio de autónomos, que son básicamente, por destriparos un poco, son básicamente los que están registrados en cámaras de comercio y que por lo tanto obtenemos directamente por los ficheros de lo que llamamos Camera Data. O bien que nosotros entrevistamos y recabamos su consentimiento, ¿no? Como Como decía antes, hacemos entrevistas tanto telefónicas como presenciales y entonces sí que tenemos datos de, de, tanto de empresas como de autónomos. No tenemos nunca datos de particulares, ni siquiera del autónomo en su esfera particular, que también hay por ahí alguna empresa del sector que ofrece datos de particulares, nosotros no. La condición, qua non para que forme parte de nuestro dataset, por decirlo así, es que tengan actividad profesional, que sean autónomos. Y en ese sentido sí que tenemos eh, dentro de los datos de empresa, datos de autónomos. Lógicamente, la, la, la, la variedad del dato es menor eh, que, que de una empresa. De una empresa tenemos sus cuentas. O sea, una empresa tiene una serie de obligaciones que no tiene un autónomo en cuanto a publicación de información que hace que la información de los autónomos sea menor. Pero para hacer marketing directo y para tener la tranquilidad de que trabajamos dentro de una seguridad jurídica, sí que, sí que los tenemos. Y justo lo que, lo que comentaba antes de, de pues esto de empresas que no tienen departamento de informática, eh, pues lógicamente nos lo estamos encontrando y por eso precisamente estamos trabajando ya en hacer alguna, algún conector, alguna integración que permita hacerlo de, de manera sencilla. Pero sí que tenemos también partners que a día de hoy, aunque no tengamos estos conectores, eh, conocen perfectamente nuestras APIs porque ya han hecho varias instalaciones de ellas. Y, y porque nos hacen cosas incluso a nosotros, en nuestros productos y tal, y entonces pues también lo que hacemos a veces es ponerles en contacto a nuestros clientes que nos dicen, oye, no tengo capacidad técnica para hacer esto, o tengo a mi departamento de tecnología en otros proyectos y ahora no se puede dedicar a esto. Bueno, pues les ponemos en contacto con nuestros partners y ellos sí que les ayudan un poquito a eh, hacer esta integración de datos con nuestras, con nuestras APIs. Uh -huh. eh, la, en la conversación con Roberto... Eh... Ya hemos, ya hemos encontrado algunos tipos de perfiles que le pueden resultar interesantes este tipo de soluciones, pero por ampliar eh, la pregunta y la respuesta a, a partir de ahí, eh, ¿qué tipo de público objetivo, qué tipo de empresas profesionales, qué tipo de sectores serían los más beneficiados de utilizar este tipo de soluciones? Pues ahí también nos hemos y además eso es una realidad, porque en nuestra cartera de clientes nos encontramos con que no tenemos una uniformidad prácticamente en cuanto a a nada. O sea, para nosotros es muy difícil, eh, siempre lo ha sido eh, y, y creo que es positivo, eh, eh, trazar un perfil de cliente. Tenemos clientes muy pequeñitos, tenemos clientes autónomos, tenemos incluso algún cliente que son personas particulares y, y tenemos clientes que son multinacionales y clientes que están en el IBEX 35. O sea, nos encontramos por tamaño por, con, con un perfil muy, muy, muy variado. Y en cuanto a sector, prácticamente lo mismo. Nos, nos, nos encontramos con que nos encontramos, eh, tenemos clientes prácticamente en cualquier sector. ¿Por qué? Porque cualquier empresa o cualquier autónomo tiene clientes. Hombre, si, si alguien tiene un negocio que es puramente B2C, entonces, no. En ese caso, no, porque no tenemos nunca información de particulares. Pero cualquier empresa o cualquier autónomo que tenga eh, una relación con otra empresa en cuanto al cliente, que sea un B2B, ya puede ser susceptible de estar, de estar interesado en nuestros datos y en nuestros, y en nuestros productos. Os decía antes, por ejemplo, el caso de particulares. Oye, cuando un ya no un, un caso súper básico, cuando un chaval, cuando un chico de 22, 23 años acaba su carrera y está buscando eh, trabajo, nos puede pedir una base de datos de empresas eh, que tengan un determinado tamaño y que del que nosotros conozcamos incluso el responsable de recursos humanos y para ponerse en contacto con ellos, para llamarles, para enviar su currículum, para lo que sea para que os hagáis una idea de hasta qué punto incluso un particular puede sacar partido de nuestros productos. Claro, os hablaba antes de un autónomo o de, una, o, o de una empresa pequeñita que igual trabaja B2C. Incluso ellos, esto ya es más residual, como os decía, pueden estar interesados porque pueden tener interés en conocer a sus proveedores o a su competencia. Oye, yo quiero ver qué otras eh, que otros autónomos, eh, más o menos en mi zona geográfica, están ofreciendo lo mismo que yo. Pues lo pueden conocer con nuestros datos. Eh, y, y en cuanto a empresas grandes, pues, pues nada, ya sé que es eh, súper intuitivo, ¿no? Nos pueden, nos pueden estar utilizando, pues como os decía, para detectar proveedores, para analizar la competencia. Si es un departamento de estrategia, por ejemplo. Para lanzar sus campañas de marketing, si es un departamento de comercial y marketing. Para gestionar su riesgo, lógicamente, si es un departamento de contabilidad, de finanzas, de riesgo, un credit manager... Entonces, como os decía, esta pregunta es difícil de responder en el sentido de que para nosotros prácticamente cualquier empresa autónoma, incluso particular, y cualquier departamento dentro de estas empresas puede llegar a sacar partido a nuestros datos y a nuestras soluciones. Lógicamente, no siempre el mismo partido, cada uno pues buscará su, propio, su, su beneficio o qué es lo que le pueden aportar a ellos, pero, pero algún beneficio prácticamente todos pueden sacar de nuestros datos y de nuestros productos. Uh -huh. ¿Y qué otros productos, por ir terminando y terminar de conoceros, qué otros productos y servicios ofrece IberInform? Bueno, tenemos múltiples, múltiples productos y servicios. Hoy hemos hablado un poquito más de las APIs, pues porque, porque es un poco lo que, lo que está más de moda últimamente y lo que más, por lo que más nos preguntan últimamente, ¿Qué es esto, cómo, cómo puedo... Eh, capturar en bruto tus datos e integrarlo en mis procesos. Pero, lógicamente, eh, con esta materia prima, nosotros también tenemos nuestros productos finales que no son tan técnicos, por decirlo así. Eh, pues, como os contaba antes, tenemos un producto, por ejemplo, que se llama Inside View que permite obtener listados de prospección, que permite analizar deuda, que permite analizar carteras de clientes, que permite incorporar información propia y juntarla a la información que nosotros tenemos. Y en ese sentido, pues alguien que quiera obtener un listado de prospección, analizar su deuda, analizar un nuevo cliente o analizar a un competidor, cómo le está yendo, bien, mal, pues puede utilizar este producto que nosotros llamamos Inside View <coughs> Perdón. Es un producto ya final, tu usuario y tu contraseña. Accedes a la aplicación, utilizas el buscador <coughs> o cualquiera otra de las funcionalidades que tenemos. Y en ese sentido, pues ya puedes consultar informes, análisis agregados, etcétera. Tenemos también una solución de recobro, por ejemplo. Oye, si tú tienes clientes que a nivel mundial, pues tenemos cobertura mundial, te deben algunas facturas que están fuera de plazo, nosotros podemos ayudarte a recuperarlas con una empresa del grupo que se llama Tradius Collections. Tenemos también herramientas de análisis de comercio internacional. Una aplicación se llama Sport Insight. Aquí lo que hacemos es que tú puedes seleccionar dos países y un producto y ver cómo están funcionando los flujos comerciales, cuánto, qué volumen se exporta, desde dónde, hasta dónde, quién es el importador o exportador final que está vendiendo o comprando productos. Esto también lo tenemos en el producto que llamamos eh, Export Insight. Tenemos, como os decía, una amplia gama de productos que, que siempre decimos que cubren necesidades tanto de captación de clientes como de gestión de clientes, como de análisis de, de sectores, de mercados y de entorno. Y, y todos ellos excepto las APIs, no son tan técnicos, sino que todos tienen un frontend y, directamente, el usuario final, con su usuario y su contraseña, pues, puede sacar partido a toda la información que tenemos, como os decía, básicamente de empresas y autónomos, pero también cosas, como os comentaba, de prospección de comercio internacional, perdonado. Incluso tenemos también alguna herramienta de geomarketing que permite, pues, ver dónde puede abrir una tienda, ver cómo son, cómo, cuál es el perfil de las rentas de un determinado barrio, cosas de este tipo. Y nos, nos pregunta, Roberto, si vuestros paquetes de servicio eh, también están disponibles para pequeños negocios autónomos que pueden hacer rentable el uso de este servicio. Sí, sí, sí, sí. Claro, como os decía, precisamente porque no podemos tener un perfil de cliente claro, sino que tenemos una cartera muy variada, pues, lógicamente, intentamos tener tantos productos como propuestas comerciales que puedan ser útiles para todos estos perfiles de cliente. Entonces, en ese sentido, si alguien quiere tener acceso a las APIs, por ejemplo… No hay un consumo mínimo y, y nosotros solo cobramos por los datos, no cobramos por la API en sí. Entonces, si alguien quiere integrar los datos y es muy pequeñito en sus sistemas, da igual porque nosotros solo le vamos a cobrar por los datos. Oye, en las APIs lo que integra son datos de 10 empresas, le voy a cobrar muy poquito porque son solo los datos de 10 empresas. Soluciones finales nos pasa lo mismo. Tenemos un producto como View en el que podemos tener clientes que se gastan 60, 80, mil euros al año, pero tenemos clientes que nos compran un bono de 50 euros para consultar cinco informes de empresa. El acceso es el mismo. Lógicamente, la funcionalidad que tiene es menor, pero básicamente porque al usuario final no le hace falta. Pero en cuanto a propuesta comercial, eh, de, desde importes muy pequeñitos, cualquiera puede hacer uso de nuestros productos, servicios y de nuestros datos. Uh -huh. eh, ¿Cuál sería el canal de comunicación más adecuado para conoceros? Eh, página web, LinkedIn, correo. ¿Cómo, pues, ¿cómo sería la forma más apropiada? Pues, pues tú lo has dicho, Emilio, lo, lo, lo, donde nosotros más nos movemos es precisamente en esto, en, nuestro, en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Y ya en nuestra página web y a través de nuestros perfiles sociales, pues ya veis que tenemos un callback en donde podéis solicitar que os llamemos, podéis solicitar información en nuestras diversas landings de un producto de otro o en general. Eh, tenemos un departamento de teleconcertación y televenta. Eh, que si llamáis a un número 900 que también tenemos en nuestros canales de comunicación, pues directamente os orientarán hacia qué es lo que necesitáis y quién puede gestionar eso que necesitáis. Tenemos un canal de televenta y tenemos un canal de consultores comerciales. Oye, pues en función de vuestras necesidades, pues os podrá luego ya orientar más en detalle unos o otros. Pero siempre... El, el canal de entrada por el que se suele hacer ese primer filtro que orienta hacia un lugar a otro, pues como os decía, está ahí en nuestras redes sociales donde tenéis el email de contacto, el teléfono de contacto, eh, eh, el teléfono de nuestro SAC y de nuestra teleconcertación o la posibilidad de que os llamemos y por cualquiera de estas vías inmediatamente nos entraríamos en contacto y como os decía, pues ya orientaríamos hacia, o hacia, o hacia, hacia unos determinados compañeros o hacia otros para ver qué es lo que más os puede aportar valor. En el fondo, lo que necesitamos, lo que buscamos es aportaros valor. Luego ya, posteriormente, vendrá la venta, los importes, la oferta económica y todo esto. Pero sobre todo lo que en este primer contacto lo que buscamos es orientaros para, que os den, para aportaros valor y que la información y las, los programas o las aplicaciones que nosotros tenemos os puedan ser sí. útiles en vuestro día a día. Por mi parte, agradecer a, a Roberto Cerrada, a Carol, a David Sánchez, a Antonio Castillo, a Antonio Ramírez, que han sido, habéis sido los principales... Eh, comentaristas, que más, más preguntas y comentarios nos habéis estado dejando durante esta conversación muchísimas gracias por tu, vuestra participación porque la idea en todo momento de este live era que eh, fuera lo más participativo y de resolveros vuestras dudas, eso respecto a los que estáis en directo, a los que estáis en diferido, que seréis la mayoría pues eh, espero que eh, haya llegado hasta el final de esta emisión que os haya parecido muy interesante y que por supuesto que tanto contactéis a José María García como conozcáis Iberinform, sí. si los productos y servicios que han estado eh, comentando y estamos eh, tratando en esta entrevista os haya gustado. Eh, Carol, muchas gracias por ese último comentario y a todos agradeceros que hayáis estado aquí. José María, muchísimas gracias por tu aportación de valor en, en esta pues entrevista más y más la más última pregunta es eh, para... Eh, ¿Te has quedado con algo que quisieras haber comentado, pero que no, te, que no te haya preguntado durante la entrevista? No, yo creo que, por mi parte, lo que solemos comentar de quiénes somos y qué es lo que podemos aportar, yo creo que ya hemos comentado todo y además ya nos hemos extendido un poquito en el tiempo, así que tampoco, eh, tampoco quiero aburriros más de la cuenta, pero yo creo que hemos cubierto todo. Espero que os haya resultado interés y, como os decía Emilio, os agradezco mucho, tanto la, la, la propia asistencia como todas las preguntas y los comentarios que nos habéis ido lanzando. Y, bueno, antes en el contacto habíamos hablado en general de, de, del contacto en Iberinfor, pero, lógicamente, si eh, queréis contactar conmigo, lanzarme alguna pregunta, que intercambiemos algún comentario o que charlemos un rato, pues nada, me encontré muy fácilmente por, por LinkedIn. Y encantado si cualquiera de vosotros quiere que profundicemos un poquito más en, en cualquiera de las cosas que, que hemos visto hoy o, si queréis vosotros, eh, que yo también estaría en ese caso encantado a hablarnos de vuestros productos, servicios, si veis que hay alguna sinergia o algún intercambio de información que nos, que nos puede enriquecer a los dos, que seguro que la hay. Muchísimas gracias José María García por tus aportaciones. A vosotras sí. audiencias comentaros que esto no acaba aquí, sino que durante el verano eh, iré publicando alguna, alguna otra entrevista y sobre todo vídeos más cortos con pildoritas de información que iré grabando, que yo seguramente le enviaré seguro, este en vacaciones, pero que el contenido en mis canales sociales no cesa. José María García, muchísimas gracias y te agradezco que hayas aceptado esta entrevista. Nos, ve nos vemos y seguimos charlando. Perfecto, gracias a vosotros. Y a todos, muchísimas gracias. Saludos.